Y el mundo intenta saber qué pasa entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Si realmente hay separación, un poco se están burlando de la gente. Y él que sí, cree que no, que no, que sí. Gran duda, ¿no? Eh, ella subió a las redes que estaba separada. Pero inmediatamente el día siguiente, él subió una conversación. Entre Mauro y Wanda Que ella le estaba pidiendo explicaciones Y él diciéndole, para vos me dejaste Se supone que estoy separado Debo hacer lo que se me da la gana Ahí está parte de la conversación que subió Mauro y Carri Que después la terminó borrando Y Wanda subiendo Una especie de posteo Donde dice que la gente se cree cualquier cosa Ya me parece que nos tiene el tiempo sí. tomado ya, Wanda. No, ya no se entiende nada Y está todo más que complicado Mientras, ¿Qué opina no, creo que es parte del show y que a ellos les sirve para generar lo que quieran generar, digamos, para que todos estemos hablando de ellos. Exactamente. Digamos. Entonces, en definitiva, seguimos hablando, la gente sigue consumiendo, todos consumimos esto y a ellos le viene bárbaro. Los sí. escándalos <ríe> la, alrededor. La realidad no. no la sabemos, ¿no? Los escándalos alrededor también se suceden. Porque, por, por ejemplo, hoy se dio a conocer que Maxi López va a ser papá, ¿sí? sí. De una nueva relación hace ocho meses que está saliendo sí. y eh, confirmaron embarazo, o sea. Él se va a convertir en papá Esto traerá seguramente su repercusión ¿Por qué? Porque eh, lo acaba de subir Así que vamos a ver qué es lo que sucede Pero por otro lado sí. Está la esposa, la, la ex mujer de Elegante Echándole la culpa de su separación De la separación de ella con Elegante A Wanda ¿Por qué? <risa> y esta fue deducción de Claritas Sechín, chicos A ver, decime Wanda Mira, es rincón, parte de un nuevo tema de Elegante. Ah. Y han estado grabando videos. Claro. Entonces, muy... ¿qué dice qué dice eh, la, la esposa? Clarita Sechín ah, Que seguramente el tema... mira ahí tenés imágenes del de, sí. trabajo que está haciendo Wanda Nara con Elegante. Algo se filtró. ¿Qué dice Clarita? Que el tema tiene que ver con Tóxica. Algo así se llamaría claro. la canción que va a sacar Elegante. Y parte del juego de la discusión ya entre... te lo digo está todo preparado ya te lo digo caíste en... te cayó Ahí caí. la ficha claro tóxica claro. la canción el otro le dice que eh, Mauro le dice todos son ¿tóxica, tóxica, tóxica, me perseguís no sé qué me parece que está todo armado y todos esperando el video ¿cuándo sale? y, to... y, no, y todos esperando una separación que no es real el claro. video todavía no hay fecha pero en cualquier momento Elegante va a tirar tema nuevo con Wanda mientras tanto la ex de Elegante se está quejando de que la separación tiene que ver con Wanda la verdad que donde está Wanda, chicos, claramente hay despioles. Pero viste que hace eso show de la nada. Su de la show. nada. Y le va bien. Es una gran habilidad. Es eh. una gran habilidad. Es una inter... enorme Siempre habilidad. Siempre le va bien. Todos los medios hablan de eso. Habla de ella, se separa, no se separa. Ya en separación no se la cree nadie. El día que se separa en serio... Dios no quiera porque la, la idea es que sea feliz ¿no? aparte el hombre siempre le jura amor eterno pero, que se porta no. bien que hace los deberes pero yo creo yo creo que si en algún momento hay separación real va a ser como el cuento del pastor mentiroso nadie le va a creer ojo que aparte pueden estar separados ni lo sabemos o sea y pueden hacer todo un show digamos porque les viene bien porque ojo, te terminan facturando ¿eh? ojo Marcela y quizás muy que bien ahí ¿eh? ya hay todo un acuerdo legal y demás que por qué tenemos que saber todo tal cual no creas todo lo que ves Absolutamente. Ni en todo lo que nada, dicen. Todo lo que dicen. Gracias, Rodi.